Muchas gracias por la invitación. Es un gusto en realidad estar siendo parte de la celebración de los 50 años de la facultad. Y vamos a tocar un tema que a pesar de que no se nos incluye mucho en el área pediátrica, es de mucha importancia ya que nos permite eh, tener una, una idea completa de lo que hay que hacer en poco tiempo. La revisión reciente de literatura ha evidenciado que carece información realmente sobre la valoración en, en los niños y debemos de conocer los parámetros normales para identificar anormalidades en base a eso vamos a iniciar una plática y vamos a dar en esta plática más o menos de 15 a 20 minutos lo que nosotros deberíamos de hacer en una evaluación de 3 a 5 minutos en el recién nacido hay que tener un orden hay que empezar de la cabeza a los pies y es importante saber un poco de la historia clínica de los pacientes. Por ejemplo, ¿cuál es la posición intrauterina? Ya que vamos a encontrar varias eh, anormalidades que se asocian a pacientes que vienen en posición cefálica o que son de tamaño muy grande y, y en esta posición pueden llegar a causar algunos problemas en el recién nacido. Y en posición podálica también vamos a tener otras anormalidades que están asociadas a la misma posición, ya sea de los pies o las piernas. Hay que saber si hay alguna dificultad durante el parto, eh, problemas perinatales o antecedentes familiares que predispongan alguna anormalidad que podamos confundir como, como del parto o durante el parto y que sea algo congénito. Vamos a iniciar con la inspección. La inspección es, primero vamos a ver al niño con una actividad física espontánea, donde veamos el tono muscular, donde veamos la movilidad de sus extremidades sin necesidad de ningún estímulo. Vamos a siempre comparar los dos lados para ver si lo que encontramos es simétrico, nos da una idea de una eh, posición o algo fisiológico en el niño, ver lesiones en la piel ya que la presencia de mangiomas nos va a dar eh, asimetría en, en um, longitud de extremidades, eh, discrepancia de las extremidades, ya sea por alguna lesión en piel o que sean de aparecimiento congénito en los niños por eh, hiperplasia de algún hueso o por ausencia de alguno o luxación de algún hueso. Eh, ver Contarle siempre los dedos de los pies y de las manos, ya que presentan con polidactilia. Este lo pueden ver, es un niño ya con un dedo de más y grande el niño. O sea, no, era algo que tal vez era muy fácilmente tratable cuando eran más chiquitos. Y las posiciones son muy importantes. Estas posiciones de los niños al, al nacer pueden estar asociadas con algunas lesiones neurológicas dentro del examen eh, de inicio. El examen físico debe de ser ordenado. Debe de ser de 3 a 5 minutos no máximo, en lugar con una temperatura adecuada de cúbito supino y el paciente completamente desnudo y con luz indirecta para evitar estímulo en el niño que nos pueda cambiar o alterar algunas partes del examen físico. Empezamos por la piel, como les mencionaba antes en la inspección, ver si hay algunas manchas que son características como estas, que son manchas café con leche que se asocian mucho a la neurofibromatosis o algunos hemangiomas que vamos a ver en la piel y hablar con los pacientes y los, perdón, con los papás de los pacientes para explicarles cuál va a ser eh, la evolución eh, o la historia natural de, de la enfermedad en pacientes con estas anormalidades. Eh, también tenemos que ver el tamaño de la cara, las fontanelas, todo lo que hemos aprendido en un examen normal y Ver también características, como podemos ver aquí, labios de porino, las orejas, eh, la, implanta, eh, la nariz el, seno, el, el espacio interdigital. Y todo esto nos puede llevar a las características de algunos síndromes que podemos identificar desde pequeños. Y esto nos puede ayudar a dar el pronóstico del niño o ver qué podemos esperar de los niños. En el cuello y la clavícula tenemos que ver rangos de movilidad, lateralidades sin olvidar de que algunas posiciones pueden ser resultado de la posición intraútero del paciente y que en algunas ocasiones van a resolver espontáneamente. La clavícula, vamos a tener una palpación que podemos llegar a, a encontrar deformidades en la clavícula y esto se asocia normalmente con el, un parto distósico o con el uso de forceps o en alguna mala posición a la hora de, de, de tener al bebé. Y, y, y esto vamos a causar, en algunos casos con la, con la clavícula, algunas lesiones neurológicas que vamos a encontrar en la posición de las extremidades superiores. En hombros y codos podemos ver siempre, siempre hay que ver rangos de movilidad, y la parte de la movilidad pasiva que tienen los pacientes. Perdón. Tenemos que ver siempre la simetría. Acá hay un, una escápula que está más alta que la otra. Y esto nos, nos lleva a la, a la sospecha de que hay una tortícula congénita o un acortamiento en los músculos eh, de la espalda. Tenemos que ver la... la la actitud de los brazos, codos, como podemos ver, este niño está en completa extensión sin la formación de los pliegues, y esto va muy de la mano, junto con otras características que vamos a ver más abajo y después con el, un síndrome de artrogriposis múltiple congénita, que es una contractura múltiple de las articulaciones, que no es de muy buen pronóstico desde el punto de vista ortopédico. Los codos, como le decía, ver esto y otro, la pronosupinación donde podemos encontrar la sinostosis radiocubital, que nos va a causar una limitación en la pronosupinación. En manos, ver el número de dedos, el, las falanges en cuestión de tamaño y número también, ver en qué lugar se dividen los dedos, el tamaño de los mismos en comparación del lado contralateral, para ver si hay alguna displasia o algunos síndromes, como el síndrome de Poland que se va a relacionar con una hipotrofia o atrofia del pectoral, pero también trae deformidades en el brazo. Entonces, podemos empezar desde el brazo a sospechar que puede tener algo más, o pues desde las extremidades. Y aquí podemos ver que puede haber también tanto una polidactilia, puede haber falta de dedos o puede haber una sindactilia, que es la unión entre dos dedos para eh, ir evaluando posteriormente su tratamiento. Luego llegamos a las caderas. En las caderas tenemos que hacer las pruebas que ya conocemos. El ortolani, que es donde la cadera está luxada, perdón. Donde la cadera está luxada y al hacer una abducción forzada del, del, de la cadera, se escucha un clonk, que es cuando reduce la cadera. Asimismo está el Barlow, que es cuando luxamos la cadera que está en su posición, perdón, sí, es la misma imagen, perdón. En el Barlow lo que hacemos es lo contrario y lo que hacemos es luxar la cadera. Tenemos que estar observando siempre la asimetría de pliegues, que a pesar de que es uno de los síndrome, signos más inespecíficos para llegar al diagnóstico de una eh, luxación congénita o displasia con, del desarrollo de la cadera, eh, nos indica que hay que estudiarlo. Y, y este tipo de problemas como, como la displasia del desarrollo son unos es un ejemplo muy claro de cuando damos un diagnóstico temprano, el pronóstico del paciente es muy bueno sin ningún tratamiento quirúrgico. En rodillas y piernas, aquí tiene que ver mucho con el tamaño del niño, la posición del niño dentro del, del útero. Y por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos que ver que hay niños que hay en, en el pie les, les sale en talo, y esto quiere decir que entra pegado el pie junto con la pierna. Esto, en algunos, en la mayoría de los casos, es posicional por la forma que vienen dentro del útero y resuelve espontáneamente en los primeros 10 a 14 días. También tenemos que ver si hay ausencia de algunas extremidades o. Eh, la, el, eh, ver relación del tamaño de la cabeza con todo lo demás y ver que las rodillas estén en flexión. Pueden ver acá, esta está totalmente en extensión, esta está en flexión. Esto nos puede dictar que hay alguna algún problema, ya sea de luxación de, congénita del, de la patela o una retrogriposis múltiple que habíamos visto. Los tobillos y pies es lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, el talo del retropié es fisiológico y la ausencia del arco del pie. Eso es normal, a pesar de que los, los papás de los pacientes se preocupan de que los niños no tienen su arco del pie. El arco del pie realmente en su totalidad se forma en los primeros 10 años de vida. Pero los primeros 6 meses los niños tienen los pies gorditos, como tamalitos. Y eso es porque es una de las áreas donde mantienen más grasa para mantener la temperatura corporal, así como también... Hay que tomar en cuenta en los niños que son inmaduros esqueléticamente y eso les lleva a tener mucha elasticidad. Son, son eh, pacientitos muy elásticos y eso hace que posiciones como esta sean fisiológicas. Sin embargo, hay que volver a tener cuidado con lo que son las polidactilias o el muy famoso pie equinovar. Este sí es puramente posicional, eh, es, es congénito, y el tratamiento eh, temprano nos lleva también, por medio del método Ponseti, uno de los mejores tratamientos que hay para este tipo de patologías, sin necesidad de que sea quirúrgico, por medio de yesos seriados semanalmente. Y el, en, en realidad, la clave del éxito de todos estos pacientes es el, el diagnóstico temprano de la normalidad. En columna vertebral, pues... Ah, tenemos que ver que no haya un miel o meningocele. Eh, eso es más tratado por el área de neurocirugía. y Igual que la escoliosis congénita, que hay que asociarlo con ausencia o con alguna normalidad a nivel de la fusión vertebral o de la división vertebral, mejor dicho, de, de los niños. En, en, en conclusión, lo que es más importante es que teniendo el conocimiento de lo que es normal, vamos a poder realizar este examen en unos 3 a 5 minutos y poder prevenir o anticiparnos a problemas que son de fácil manejo y que no necesiten un tratamiento quirúrgico al final de, de, de su crecimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su presentación. Habían varias preguntas. Una es, ¿se pueden prevenir o diagnosticar las lesiones intraútero? Desde el punto de vista ortopédico, sí se pueden eh, diagnosticar intraútero, por ejemplo, el pie quinovaro y probablemente la luxación de cadera, pero no hay ningún tratamiento intraútero todavía en el área ortopédica. Mielo-meningocele, tengo entendido que ya han habido algunas reconstrucciones, pero eso ya es de neurocirugía. En la parte ortopédica, realmente... Se puede diagnosticar para hablar con los papás que van a necesitar un tratamiento y de verdad iniciarlo tempranamente, en especial con el pie quinovar. Gracias, doctor. ¿Cuál es la normalidad más frecuente en un recién nacido, según su experiencia? ¿Normalidad o anormalidad? La normalidad más frecuente son... Bueno, es que lo que pasa es que depende de la incidencia. Por ejemplo... Eh, la luxación de caderas es de uno en diez mil. Entonces, si la población es grande, va a ser muy frecuente. Si tiene una mamá, le duplica la, la, la. una mamá con antecedente de displasia de cadera. El hijo también puede tenerlo en el doble de esa incidencia. Entonces, depende mucho de incidencia. A mí me ha tocado mucho pie quinovaro eh, y displasia de cadera. Pero realmente pues, no hay algo que sea más común. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo después del diagnóstico se recomienda operar a un recién nacido? Depende. Este, Por ejemplo, el tratamiento en la displasia, es que hay que individualizar de acuerdo a la patología que tenemos. Eh, displasia de cadera, el mejor tratamiento es colocarlos en un arnés de public y no operarlos desde el primer mes de nacido. Pie quinovaro es ideal iniciar con el método Ponseti, con yesos, al primer día de nacido. Y entonces se le opera hasta, el, hasta seis a ocho semanas, depende cómo vaya progresando el pie. Entonces, deditos polidactilia podemos esperarnos dos meses. Eh, o sea, no hay nada de urgencia en la ortopedia que diga que hay que operarlos pero sí nos ayuda a iniciar tratamiento temprano conservador para evitar cirugías. Muchas gracias, doctor. Por la inmadurez del esqueleto, ¿qué cambios o qué podría afectar cuando un paciente tiene una enfermedad del colágeno? Es difícil diferenciarla. Y hay algunas enfermedades que debemos de esperar cierto tiempo para ver si de verdad es una enfermedad. A menos que traiga un componente congénito o algún síndrome que sea obvio al momento de nacer, pues obviamente se va a ver más eh, como exagerado. Por ejemplo, en el síndrome de Down. El síndrome de Down, ya ellos, los niños ya padecen de hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, estos niños, aunque son hiperlaxos y aparte su inmadurez esquelética hace que sean más hiperlaxos y que esa hiperlaxitud se mantenga toda la niñez. En cambio, un niño sin ninguna alteración del colágeno va a ir madurando poco a poco. Pero realmente, como le mencionaba, el arco del pie se forma en los 10 primeros años de vida. Quiere decir que en esos seis siete ocho años de vida todavía los niños son inmaduros esqueléticamente. Muchas gracias. ¿Hay algún factor de riesgo en la madre que pueda ca causar problemas ortopédicos en el recién nacido? La historia. Si la mamá padeció de displasia de cadera, tiene más chance el niño. Eh, con pie no se ha comprobado mucho eso, pero sí la parte hereditaria juega un papel muy importante. Medicamentosa de directo sobre la parte ortopédica no hay. Y pues de enfermedades, eh, por ejemplo, una diabetes va a ser un niño macrosómico y tenemos más chance de que haya una fractura de clavícula o alguna lesión durante el nacimiento o una mala posición intraútero. Entonces son relacionados a problemas, pero no específicamente que sea causa de la madre. Muchas gracias. Y el nacimiento por cesárea ha disminuido los traumas eh, en los recién nacidos o no es un factor influyente? Yo creo eh, que depende mucho de la técnica del ginecobstetra en, en la obtención del parto, en al, al atender el parto. No creo que sea tanto el hagamos cesárea para que no haya una fractura en clavícula o una lesión, una parálisis de miembro superior. No creo que va por ahí. Creo que va más por la técnica del que quiera atender el parto natural, eh, parto normal, un tóxico y una cesárea. O sea, no, no le veo yo mayor importancia. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Habían más preguntas, pero se las haré llegar o en un ratito se las, se las paso. Muchas gracias por su tiempo y por, pues, por participar en este evento que para nosotros es histórico y para usted también. <ríe> Así gracias. que muchísimas gracias por su participación.